En el cuento de mopasant en el campo, se habla del tema de la adopción de unos padres que no han podido tener hijos. Y ya se sabe que los niños que son adoptados por otras familias, aunque no siempre, suelen presentar problemas de falta de afecto y cariño. Pero es mejor comenzar la lectura del cuento siempre esperando la sorpresa de Maupassant. Y sin más, esperando que te guste, damos comienzo. En el campo, un cuento de Guy de Maupassant. Las dos chozas estaban una al lado de otra, al pie de una colina, en las cercanías de una pequeña ciudad balnearia. Los dos campesinos trabajaban duramente la tierra infecunda para mantener a todos sus hijos. Cada familia tenía cuatro. Delante de las dos puertas contiguas, toda aquella chiquillería era un hervidero de la mañana a la noche. Los dos mayores tenían seis años y los más pequeños en torno a los quince meses. Los matrimonios y luego los nacimientos se habían producido casi simultáneamente en ambas casas. Las dos madres apenas eran capaces de reconocer a sus retoños en medio de aquel montón, y los padres los confundían totalmente. Sus ocho nombres le bailaban en la cabeza mezclándose de continuo, y los hombres cuando tenían que llamar a uno a menudo gritaban tres nombres antes de acertar con el verdadero. La primera de las dos casas, según se llegaba a la estación termal, estaba ocupada por los tuvach que tenían tres hembras y un varón. En la otra cabaña vivían los valín, con una hembra y tres varones. Todos vivían a duras penas, a base de sopas, patatas y aire libre. A las siete de la mañana, luego al mediodía y seguidamente a las seis de la tarde, las amas de casa reunían a sus hijos para darles de comer, como los que crían ocas reúnen a sus aves. Los niños estaban sentados por orden de edad, delante de la mesa de madera lustrosa por 50 años de uso. El último chiquillo apenas y llegaba con la boca a la altura de la mesa. Delante de cada uno de ellos se ponía una escudilla llena de pan remojado en agua en la que habían cocido las patatas, media col y tres cebollas, y toda la fila comía hasta saciarse. La madre atiborrada por su cuenta al más pequeño un poco de carne de cocido. Los domingos era una fiesta para todos y ese día el padre se quedaba más rato en la mesa repitiendo «Firmaría por comer todos los días, así». Una tarde de agosto, un carruaje ligero se detuvo bruscamente delante de las dos cabañas y una joven que conducía ella misma le dijo al señor que iba sentado a su lado. —¡Oh, mira, Henry, ese montón de niños! —¡Qué monada de criatura revolcándose así en el polvo! El hombre nos respondió, habituado a semejantes expresiones de admiración que, para él, eran motivo de pesar y casi un reproche. La joven añadió, —Tengo que darles un beso. —¡Ah, cómo me gustaría tener uno como ese, el más chiquitín! y tras saltar del coche corrió hacia los niños, cogió a uno de los últimos en los de Tubash y, alzándolo en brazos, le besó efusivamente en sus sucias mejillas, en un rubio pelo rizado y pegoteado de tierra, en sus manitas que él agitaba para liberarse de aquellas fastidiosas caricias. Luego volvió a montar en su coche y partió al trote largo. Pero a la semana siguiente volvió. Se sentó en el suelo, cogió al chiquillo entre los brazos, lo atiborró de dulces le dio caramelos a todos los demás. Jugó con ellos como una chiquilla, mientras su marido esperaba pacientemente en su endeble coche. Volvió de nuevo. Trabó conocimiento con los padres. Luego vino todos los días con los bolsillos llenos de dulces y de dinero. Se llamaba la señora Henry. Una mañana recién llegado, su marido se apeó con ella y sin pararse donde estaban los niños, que ahora ya la conocían bien, entró en casa de los campesinos. Estos estaban cortando leña para cocer las sopas. Se enderezaron sorprendidos, le invitaron a sentarse y esperaron. Entonces la joven... Con voz entrecortada y temblorosa, comenzó diciendo, «Buenas gentes, vengo a verles porque querría... querría llevarme conmigo a su... a su hijo más pequeño». Los campesinos, estupefactos y sin saber qué pensar, nos respondieron. Ella recuperó el aliento y continuó, «No tenemos hijos». Mi marido y yo estamos solos. Lo tendríamos con nosotros. ¿Quieren? La campesina comenzaba a comprender, preguntó. ¿Quieren quedarse con Charlotte? Ah, no, por supuesto que no. Entonces intervino el señor Dubiers. Mi mujer se ha explicado mal. Nosotros quisiéramos adoptarlo, pero vendrían a verle. Si la cosa fuese bien, como todo hace suponer, será nuestro heredero. Si por casualidad tuviéramos hijos propios, compartiría igualmente la herencia con ellos. Pero, si no respondiera a nuestras atenciones, le entregaríamos cuanto fuera mayor veinte mil francos, que serán inmediatamente depositados a su nombre ante un notario. Y, como hemos pensado también en ustedes, tendrán hasta su muerte una renta de 100 francos mensuales. ¿Han comprendido lo que acabo de explicarles? El ama de casa se levantó hecha una furia. ¿Quieren ustedes que le vendamos a Charlotte? ¡Ah, eso nunca! No son cosas que se piden a una madre. ¡Ah, eso nunca! Sería algo indigno. El hombre no decía nada serio y pensativo, pero daba su aprobación a su mujer con un continuo cabeceo. La señora Dubiers fuera de sí se echó a llorar. Y volviéndose hacia su marido con voz sollozante, una voz de niña cuyo más mínimo deseo son siempre satisfechos, dijo. —¡No quieren, Henry! ¡No quieren! Hicieron un último intento. «Pero, amigos míos, piensen en el futuro de su hijo, en su felicidad, en la campesina exasperada. Pero, amigos míos, piensen en el futuro de su hijo, en su felicidad». La campesina exasperada la interrumpió. «Está todo visto, entendido y pensado. langers y que no les volvamos a ver nunca más por aquí. Es intolerable que quieran llevarse a un niño así». Entonces la señora Tuviers, al salir, se percató de que había dos pequeños y preguntó lagrimeando con una tenacidad de mujer testaruda y mimada a quien no le gusta esperar nunca. —Pero, ¿el otro niño no es suyo? El padre respondió, —No, es de los vecinos, vayan si quieren a verles. Y regresó a casa donde resonaba la voz indignada de su mujer, los valín estaban en la mesa, comiendo lentamente rebanadas de pan en las que untaban un poco de manteca que cogían con la punta del cuchillo de un plato colocado entre ambos. El señor de Ubiers empezó de nuevo a hacer su propuesta, esta vez de modo más insinuante, con más precauciones oratorias, con más astucia... Los dos campesinos meneaban la cabeza en señal de rechazo, pero cuando supieron que recibirían cien francos mensuales, se miraron indecisos, consultándose con la mirada. Se quedaron largo rato en silencio, torturados, dubitativos. Finalmente la mujer preguntó, —¿Qué dices tú a eso, marido mío? Él manifestó con tono sentencioso. No me parece que sea algo de despreciar. Entonces la señora Dubiers, temblando de ansiedad, habló del futuro del pequeño, de su felicidad y de todo el dinero que podría darles a sus padres más tarde. El campesino preguntó. ¿Esta renta de 1200 francos será escriturada ante notario? El señor Dubiers respondió. Por supuesto, a partir de mañana mismo. El ama de casa, que estaba reflexionando, añadió: Si francos mensuales no son suficientes para que nos desprendamos del pequeño, dentro de unos años podrá trabajar, tienen que ser ciento veinte francos. La señora de Hubiers, que pataleaba de la impaciencia, se lo concedió al instante y, como quería llevarse al niño, dio cien francos de gratificación mientras su marido preparaba el documento acreditativo el alcalde y un vecino, llamados de inmediato y de buen grato de testigos. Y la joven exultante se llevó al chiquillo que chillaba, como se lleva uno a una figurita deseada de una tienda. Los tuvach en su puerta les miraban partir mudos severos lamentando tal vez su negativa no se oyó hablar más del pequeño Jean Valin. Todos los meses los padres recibían del notario los ciento veinte francos, y estaban disgustados con sus vecinos porque la madre Tuvache les cubría de improperios, repitiendo sin cesar de puerta a puerta que habría que ser un desnaturalizado para vender a su hijo, que era un horror, una asquerosidad, un acto de corrupción. A veces tomaba en sus brazos con ostentación a Sus y a Ross, gritándole, como si hubiera podido sorprenderla. «Yo no he vendido. No te he vendido, pequeño mío. Yo no soy de esas que venden hijos. No soy rica. Pero no por eso vendo a mis hijos. Durante años y años. Cada día fue así» cada día groseras alusiones que eran vociferadas delante de la puerta para que así entraran en la casa vecina. La madre de los Tuvache había terminado por creerse superior a todas las madres de la región porque no había vendido a Charlotte. Quien hablaba de ella decía, «Sin duda habría sido una tentación para cualquiera, pero a pesar de ello se ha comportado como una buena madre». La citaban a menudo como ejemplo, y Charlotte que iba a cumplir ya los 18 años, criado en esta idea que le repetían sin descanso, se creía el mismo superior a sus compañeros porque no había sido vendido. Los Balín iban tirando sin estrecheces gracias a la pensión. Tal era la razón de la implacable rabia de los Tuvach, que se habían quedado en la miseria. Su hijo mayor sentó plaza de soldado, el segundo murió y Charlot se quedó solo para ayudar a su viejo padre a dar de comer a la madre y a las dos hermanas menores que tenía. Contaba veintiún años cuando una mañana un espléndido coche se detuvo delante de las dos cabañas. Un joven señor con una bonita cadena de reloj de oro bajó dando la mano a una señora mayor de cabellos blancos. ¿Está? Le dijo, esa es, hijo mío, la segunda casa. Él entró en la casucha de los Balín como si hubiera sido su casa. La anciana madre estaba lavando unos delantales. El padre, valeutidiario, dormitaba junto al hogar. Los dos levantaron la cabeza mientras el joven decía, «Buenos días, papá. Buenos días, mamá». Los dos se pusieron en pie trastornados. A la campesina emocionada se le cayó el jabón dentro del agua y dijo «¡Eres tú, hijo mío! ¡Eres tú, hijo mío!» Él la estrechó entre sus brazos y la besó repitiendo «¡Buenos días, mamá!» Y mientras tanto el viejo tembloroso decía con el tono sereno que siempre tenía Así que has vuelto, Jean, como si le hubiera visto el mes anterior. Dicho esto, los padres quisieron salir enseguida para que todo el pueblo viera a su hijo. Le llevaron a casa del alcalde, del vicealcalde, del párroco, del maestro. Charlotte, de pie en el umbral de su choza, le miraba pasar. Por la noche, a la hora de la cena, —dijo a sus ancianos padres. —Hay que haber sido estúpidos para dejar que se llevaran al hijo de los Falín. Su madre respondía obstinada. —No queríamos vender a nuestro hijo. El padre callaba. —Es una desgracia haber sido sacrificado de ese modo. Entonces tú vas, padre e hijo con tono colérico. ¿Acaso pretende reprocharnos el haberte mantenido a nuestro lado? El joven respondió brutalmente, «Sí, os lo reprocho. No valéis para nada. Padres como vosotros son la desgracia de los hijos. Os mereceríais que me fuese». La anciana mujer lloraba sobre su plato. Gimió, mientras seguía tragando cucharadas de sopa derramando la mitad. «¿Y una se mata para sacar adelante a los hijos?» El joven dijo con aspereza, para lo que soy más habría valido no haber nacido. Apenas he visto a ese otro, me ha hervido la sangre y he pensado, y ahora yo sería así. Se levantó. Oídme, pienso que lo mejor que podría hacer es no quedarme aquí, porque os lo reprocharía de la mañana a la noche y os haría la vida imposible, porque oídme bien, no podré perdonaros nunca». Los dos viejos no decían nada, atemorizados y llorosos. Él continuó. «No sería demasiado duro con ese pensamiento en la cabeza. Mejor será que me vaya en busca de fortuna a cualquier otra parte». Abrió la puerta. Entró un ruido de voces. Los Balín estaban agasajando a su hijo que había vuelto. Entonces charrot dio una patada y volviéndose hacia sus padres, gritó. «¿Palurdos?». Iros al diablo. Y desapareció en la oscuridad de la noche. Fin.